amigos retornamos nuevamente por aquí señores y el proceso de avance y desarrollo siempre tiene algunas complicaciones y dificultad para llevarse a cabo digo esto porque desde hace unos días hemos venido comentando con ustedes la cantidad de corredores del transporte público que se han estado anunciando en diferentes rutas inició en la Núñez de Cáceres luego estuvo trasladándose específicamente a la zona de la Winton Church, un importante corredor allí que opera en toda esta zona yo debo decir de manera sincera, no conozco a los propietarios de estos corredores ni tengo algún tipo de cercanía con ellos. Soy un ciudadano común y corriente que siempre, en su momento, cuando no tenía vehículo, tomaba el transporte público. Y no fue en una ni dos veces que yo tuve que sufrir las embestidas cuando los choferes anunciaban paralizaciones de manera sorpresiva y no había transporte en ese, en ese momento uno tenía que buscar la manera o irse a pie, o pedir un taxi, o pedir una bola, de la manera que tuviera que hacerlo. Tuve que vivirlo en carne propia varias veces. Como ciudadano, en su momento, me he tenido que ver en la necesidad de abordar el servicio de transporte del corredor de la Unión de Cáceres. Para mí un servicio excelente, uno puede ir con una ropa presentado, y por lo menos llega a su, a su destino, en, en un ambiente de unos autobuses climatizados y demás, lo mismo en la Chuchi. Hago esta reseña porque la char de Gord, una de las avenidas que atraviesa nuestro municipio de Santo Domingo Norte, se está anunciando ya desde hace un tiempo que tendrá allí los servicios de un nuevo corredor. Este corredor, reitero, no sé quién lo va a operar, ni conozco los propietarios de este corredor porque son un grupo de transportistas, empresarios de transporte que funcionan allí. Se hacen la concesión a través de lo que establece el Intran y la ley de, de lo que es este nuevo sistema de que los, los, las rutas son concesionadas por el Estado y una, y una empresa la debe operar de manera privada. Es lo que conozco en este sistema. Pero sí he tenido que vivir en su momento, cuando en la char de Gaulle hay algún tipo de actividad, reuniones de los choferes, que el transporte se reduce. He tenido que sufrir muchas veces cuando los cobradores de las guaguas entienden que la ruta debe ser por un lado, que no es por aquí que hay que desviarse, porque el tapón está apretado y hay que botar porque ellos no pueden gastar el combustible en la calle. He tenido que vivirlo. He tenido que vivir cuando esos autobuses se ponen full, y pasajeros pidiendo el servicio ellos lo montan como quiera porque hay que llegar y hay que reunir el dinero eso lo he vivido yo he tenido que vivir yo mismo como ciudadano común y corriente cuando se dan situaciones situaciones simples en que dos choferes uno quiere llegar primero que el otro al turno que le corresponde y van echando carrera como alma que lleva el diablo en esa carretera así de simple así de simple, menciono algunos puntos hemos tenido que vivir cuando los obradores se, se incomodan con una persona, sea hombre o sea mujer le dicen de todo, le mencionan su madre y todo y como si nada, hay que soportarlo porque ellos son dueños de sus vehículos a la charla de God llega la oportunidad de la colocación de un corredor ahí con las condiciones y los estándares que establecen estos nuevos sistemas de transporte, pero ya allí se dan movilizaciones, se dan protestas para evitar que se lleve a cabo. Pero no es la población, es los choferes. Los choferes están protestando porque allí no se coloque un nuevo corredor. Precisamente, realizaron una marcha ahora, mire, rechazando las pretensiones de que el gobierno imponera un nuevo corredor en la zona norte de la capital. Manifestaron, expresaron que no permitirán ser desplazados por su ruta, menos que le aumenten el pasaje a cientos de amas de casa, trabajadores y estudiantes que apenas tienen recursos para sobrevivir, igual como ha ocurrido en la avenida Núñez de Cáceres y la Wellington Church. Aumento del pasaje, según ellos están defendiendo. Ay, ay, ay, ay, están defendiendo el aumento del pasaje, pero ellos aumentaron y no han vuelto a bajar. Recuérdense cuando la pandemia, por el número de pasajeros era menor, se aumentó el pasaje, pero hoy no se ha bajado de precio. Yo recuerdo aquí que Rafael me dice, la ruta que va valiente aumentó y ya están montando cuatro atrás y adelante y sigue el mismo precio. Para mencionar un caso, ante esta situación estos choferes están defendiendo a los pasajeros, supuestamente, pero durante todo este tiempo no lo han visto como importante para ellos. Eso ocurre con los choferes, pero ya vemos también que Juan Ubiere inicia también una lucha en favor de lo que menos pueden, precisamente el presidente de la Federación Nacional de Transporte, de la nueva opción. Juan Ubiere denunció este lunes que el Director Nacional de Transporte, y Transporte Terrestre, Intran, Rafael Arias, amenaza de muerte a dirigente transportista, precisamente del corredor de la Charles de Gol del Gran Santo Domingo. Ubiere. Detalló que dicho corredor tiene unos 24 operadores que van desde la sede de la Embajada de los Estados Unidos en la Avenida República de Colombia hasta el Puente Juan Carlos, en el municipio Santo Domingo Este, señores. Dice Juan Ubiere, pero de buenas a primeras se asignan las rutas a una mafia y como testaferro al frente aparecen Alfredo Pulinario y el nombrado Pachuli. ¿Pachulí? ¿Pachulí? Es uno de los representantes empresarios del transporte que tiene toda una vida en esa ruta. Ahora yo le pregunto a Vieri y a los choferes que defienden esta causa, y los pasajeros que tienen que soportar todo lo que los cobradores quieran en esa guagua, y los pasajeros que tienen que soportar cuando los carros dicen, nada más voy hasta, hasta un punto y de ahí no me muevo más, hay que pagarme dos pasajes. ¿Y qué tienen que hacer los choferes cuando ellos deciden que no, que la ruta no me hasta aquí porque está cerrado y hay un tapón? Y hay que devolverse en el medio. Por ejemplo, los que llegan hasta el 9 de la Charles de Gol. Ellos se devuelven antes de la fiscalía porque ellos dicen que el tapón está muy fuerte y hay que ir caminando desde ahí. Simplemente menciono algunas cositas para que ustedes entiendan. Sería lo mismo un servicio de transporte. Miren con rutas y frecuencia de autobuses establecidos, autobuses con aire que usted paga 5 o 10 pesos más, pero usted llega limpio, llega higiénico a su lugar de trabajo y llega en tiempo porque hay una frecuencia de los autobuses a unas determinadas horas que deben de pasar por ahí. ¿Y dónde está la oportunidad de que la población pueda elegir un mejor servicio de transporte? pueda elegir la oportunidad de poder cambiarle en manera mire, qué tenemos de transportarnos en la capital señores autobuses que tienen una velocidad determinada para circular, no como van estos autobuses, esta voladuras cuando están echando carrera como alma que lleva el diablo eso es lo que yo entiendo que hay que permitirle a la población que elija, reitero no conozco a los operadores de esta ruta, no lo conozco Aquí tampoco tengo la publicidad del Intran, tampoco, para que no crean. ¿Saben por qué hago esto? Como ciudadano. Que me importa y que me duele que mi sociedad pueda avanzar y que los dominicanos y dominicanas tengamos la oportunidad de un mejor servicio de transporte. Es lo que defiendo. Hago la pausa, de inmediato retorno en este su espacio enfocado.